Ah, me parecía que faltaba uno. Me voy a ir, sabes a dónde? Me voy a ir a la comunicación telefónica porque está con nosotros Marta Mamani, que es nuestra compañera de Buenas Energías, que ya está con nosotros aquí en el aire. Marta, bienvenida. Muchas gracias. Buen día, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo están con este calorcito tucumano? Espero que todos, todos muy bien, ¿verdad? Mucha energía. Recuerden que el sol nos brinda mucha, mucha energía. Sí. Bueno, cuidado también con, en, a no exponerse tanto tiempo, pero sí, es bueno por ahí, de ratitos ratito, salir un poquito al sol. Uh -huh, ¿sí? Sí. Eso nos brinda muchísima energía. Hay muchos que están sí, en el sol sí. que dicen, si yo quisiera un poco de sombra. Estamos con el sol ya medio complicado. Sí, hay mucha gente, sí, sí, por ahí que traba, que lamentablemente tiene que trabajar claro. sí o sí de sol a sol y eso eh, siempre lo vemos cubiertos y todo tapados. ¿Por qué? Porque... Hay que prevenir también, o sea, sí. de, de todas las lo que provoca, nos puede provocar en la piel, en todo el daño esto de, de las de altas temperaturas, ¿sí? Pero bueno, a cuidarnos, sí, del sol, pero también en algunos momentos cuando se pueda, recibir esa buena energía que nos brinda el sol, ¿sí? Uh -huh. Sí, tal cual. Y hoy, pero hoy, hoy, hoy, nos vamos específicamente, le voy a contar un milagro, ¿sí? a ver. Es así, es algo milagroso y algo mágico que por ahí lo tenemos en nuestro hogar y que realmente a veces no nos gusta mucho, no lo utilizamos, ¿y qué es? ¿Qué es? Se trata del milagro del clavo de olor, uh -huh. ¿sí? Esa especia que tenemos a veces en casa que todos conocemos, bueno, la mayoría conocemos, por ahí se lo se lo utiliza mucho para el dulce de cayote, que no sé si a usted le gusta, pero a mí me encanta, a mí me encanta el dulce de cayote con clavo de olor, es riquísimo. Pero bueno... En el caso de estas artes culinarias, sí. pero desconocemos muchas veces eh, cuánto eh, cuántas propiedades tiene para nuestra salud, para nuestra vida diaria, ¿sí? El clavo de olor que es, es una especie que habitualmente, bueno, como le dije, no usamos en casa, pero el árbol del clavo es un árbol mágico. Sí. Que ¿Viene de dónde? Es Yo nativo tengo, de Indonesia. tengo un par de sí. clavos, pero son de otra cosa, otros clavos que se, son complicados de comentar al aire. Pero, ¿así que vienen sí. de Indonesia estos clavos? Exactamente, el árbol y el clavo es un árbol gigante, ¿sí? Mira. Que nos da frutos, eh, produce la flor. Sí. ¿De dónde viene esto? El, el clavo de olor es la flor que todavía no está abierta del clavo de olor. Y eso, o sea, por tener esa forma, uh -huh. se llama así. O sea, conocemos lo conocemos bastante con esa formita que tiene. Es como un clavo, chiquitito, pero sí. es un clavo. Y tiene un aroma impresionante, ¿sí? Eh, ...que lo podemos guardar durante muchísimo tiempo... ...y ahí está y mantiene ese perfume, ese extracto que tiene, ¿sí? Uh -huh. Bueno, pero ¿qué pasa con esto? Desconocemos las propiedades... La verdad que eh. sí, yo no no tengo mucho conocimiento sobre qué beneficio puede traernos... Exactamente, bueno... ...le cuento un ejemplo... ...cada 100 gramos de clavo de olor contiene 270 calorías... ...pero calorías de pucha. esas buenas, de uh -huh. esas saludables, ¿sí? Después, un solo clavo de olor ¿qué tiene... Contiene carbohidratos, azúcar en pequeñas dosis, fibras, gran cantidad de fibra que es muy bueno para los intestinos, sí. grasas saludables, después contiene agua también, tiene una parte de agua, vitamina A que es buenísimo para la piel, uh -huh. proteínas, vitamina B1, B2, vitamina B3 facilita el sistema neurológico, o sea, hacen que fluya nuestro sistema neurológico y que nos dé también buena energía, sí. Vitamina C que previene las gripes, los resfríos, que lo podemos ir consumiendo ya antes del invierno para ir previniendo de todos estos resfríos, gripe, todo esto. Tiene vitamina E para la elasticidad de la piel, o sea, previene el envejecimiento. Contiene calcio, hierro. Anote bien, ¿no? Sí. Anote bien. Tiene A ver todo. ver tiene todo, es mágico. Tiene calcio, hierro, magnesio, eh, tiene sodio. Es muy bueno para el cabello porque uh -huh. contiene zinc, sí, manganeso y todo esto, estos contenidos lo, lo tiene un solo clavo de olor. Qué increíble, eh. o sea, las propiedades, sí. Hasta logra prevenir el cáncer. O sea, el consumo de clavo de olor nos va a prevenir también del cáncer, sí por qué porque tiene un aceite que hace que, que provoque esto sí después es un maravilloso antioxidante o sea previene el envejecimiento si yo por ahí estoy muy descuidada mi piel que empiezo a consumir clavo de olor y va a ser mágico para la piel uh -huh. es muy bueno para la visión bueno otra cosa que le, le quiero contar es que ayuda también, como les dije, que tenía mucha, mucha fibra, eh, nos ayuda en el funcionamiento intestinal. Es bueno también para eh, como, para la coagulación, de, también impide las infecciones. O sea, eh, en cuanto más aquí nos previene infecciones, en cuanto a lo bucal. Si ¿sí? por ahí tenemos ciertas llagas en la boca que no podemos sanar, no podemos curar, bueno, muy bueno el clavo de olor. Previene también, escuche bien, ¿no? Porque hay mucha sí. gente que sufre de osteoporosis. Muchos. Que tiene sí, esos sí. dolores y que uh -huh. es, es, debe estar muy, muy feo eso. Bueno, previene la osteoporosis, es antiviral, es un analgésico natural. Previene también la gastritis. Ahora, vale, te hago una pregunta, eh, Marta, porque ahí me estás sí. haciendo un repaso de todos los beneficios que trae el clavo de olor. ¿Cómo lo consumimos? Sí. Bueno, ¿cómo lo consumimos? Esa es la gran pregunta. Podemos consumir de dos a tres clavos de olor por día, o sea, como máximo tres. Más de eso, no. Uh -huh. No está permitido consumir más de tres clavos de olor por día. Sí. ¿Cómo lo voy a consumir? Lo puedo consumir en té, así, poner simplemente dos o tres clavitos de olor uh -huh. y hacer un té y tomar dos a tres veces por día. Lo puedo, eh, Si no lo puedo tomar, ya lo voy guardando para la noche y así lo reparto durante el día. Puedo hacer agua de clavo bien. de olor también y tomar, pero pequeña cantidad, no tanto. O sea, tiene que tener el sabor y el color bien concentrado. Bien, ¿sí? bien. También, ¿cómo más lo puedo hacer? Lo puedo eh, hacer como polvo, o sea, como pasarlo por alguna, como, como le decimos a estos eh, elementos de que para picarlos, así. Eh, lo hacemos como un polvito de, de clavo de olor Y eso también lo podemos agregar en la comida, en el mate En lo que, como prefieras, ¿sí? Uh -huh. Lo sí. podemos consumir También, ¿qué, qué dijimos la vez pasada del clavo de olor? Es buenísimo para limpiar las energías del hogar O sea, yo... Hago este polvo de clavo de olor y, bueno, ahí sí ya puedo utilizar más cantidad. Y voy a limpiar mi casa desde el fondo hacia adelante, uh -huh. sacando todas todas las malas energías. Puedo también hacer baños energéticos con el clavo de olor. O sea, la, las propiedades que tiene son maravillosas. Se puede hacer y, de todo. Y, bueno, sí, uh -huh. sí, sí. Y, bueno, también puedo masticar dos a tres clavos de olor por día Mira. esto que iba a hacer, también me va a provocar eh, una buena salud bucal un buen aliento eh, todo, o sea, es mágico, el clavo de olor es mágico, ya voy a comprar es más. salgo sí, de acá y ya me sí. voy a comprar reemplazo estos otros clavos por el clavo de olor acá un sí. gente, acá una gente dice, el, clave, el, clavo sirve, el clavo sirve para también la caída de cabello y crecimiento nos cuentan, Justo exactamente, lo, el, es lo, lo que dijimos si sí, lo habías uh -huh. comentado también Mire sí, bueno. sí, lo, lo dijimos, que también lo podemos hacer, eh, o sea, cuando, en vez de hacer el té, uh -huh. o esa misma preparación la podemos utilizar para el cabello, para vaporizar, ¿sí? Durante, después del lavado del, del cabello, vamos, igual que lo hizo el del romero, utilizamos el clavo de olor, y es mágico, o sea, nos brinda una salud también a nuestro cabello impresionante. Así que empecemos, a lo, volvamos a lo natural, mejor dicho. Eh, por ahí vieron que las cosas cosméticas están muy caros, uh -huh. que los medicamentos están... Ojo, no estoy diciendo no ir al médico, no consultar con el médico, no consultar con el nutricionista, nada de eso, claro. ¿sí? Simplemente es un aporte. Pero tratemos de volver a lo uh -huh. natural. Por ahí vamos y vemos un precio de algo que en cosmética, les doy un ejemplo, sí. ¿sí? Que queremos comprar y el super precio que tiene no... La verdad que, que no está en mi presupuesto, entonces lo reemplazo por Una cremita, una cremita, mil pesos. <risa> bueno, ven, entonces... Eh, ¿Qué eh, pasó, una, Si salía... Una estaba, cremita, dijo. Estaba tres, una, una, una cremita para el, la, la, la piel, para rejuvenecerte. Pues, si no puede ser, ¿qué sí. pasó? Claro, ¿ven? entonces, bueno, volvamos a lo natural. Sí. Tenemos que volver a nuestro origen y empezar como... A vivir la vida de otra manera, porque por ahí estamos tan, tan eh, interiorizados en esto de que, bueno, sí o sí yo tengo que tener para esto, para esto, para esto, pero, ¿qué pasa? Adentro, si hago una lista de todas las cosas que necesito y veo mi presupuesto, es como que, <ríe> que no está muy acorde. No quiere decir que tampoco me tiro abajo y digo, no, no puedo, no, no, no, no, no. ya claro. nos sacamos ese no pero eh, vamos reemplazando por cosas naturales y otro que no nos hacen daño los químicos que tienen, sí, o sea, es algo que lo podemos utilizar a diario y no no tiene contraindicaciones. En este caso sí me olvidaba de decir a ver. embarazadas y lactantes no, niños ah, okay. tampoco no pueden consumir okay. clavo de olor, embarazadas ¿sí? y lactantes. A tener no. claro a tener Ni niños cuidado con no. eso. niños no, hasta qué edad más o menos, 13 años. Y claro sí sí porque o sea, no, no. Bueno, antes siempre con la consulta al médico uh -huh. y eh, a tener en cuenta esto. Las embarazadas, no. No Perfecto. pueden consumir. Ok, así, así. que embarazadas a abstenerse También, ¿sí? Bueno. Y bueno, y usted me va sacando esos clavitos y va reemplazando por clavos de olor. Yo ya <ríe> quiero reemplazar estos clavos por estos clavos de olor que te hacen tan bien a nuestro cuerpo, ¿eh? Claro, y, y recuerde también, los baños energéticos con clavo de olor son uh -huh. magníficos para sacar las malas energías, las malas vibras, y lo podemos agregar con un poquito de canela, como siempre dijimos, que es la receta mágica, Para que está tomando y clavo la... de olor. Con la canela le agregamos canela. Claro, Perfecto. podemos hacer... Canela y clavo de olor Y de paso vamos a salir llenos sí. de energía Y con un aroma impresionante ¿Por qué? Porque en la persona que se acerque Va, va a sentir sí. ese, ese perfume natural De la de la otra persona ¡Qué, que bien, decir, que wow. qué bien que hueles! ¡Qué bien que huele ¡Claro! Exactamente O sea, porque el perfume que tiene la canela Más el clavo de olor, imagínense mm. O sea, me produce una vibración terrible Te, va, te van Así a querer que... morder Pero... <risa> ¡Ah, no sé! ¡Cuidado! Pero... Rec... Cuidado, sí. pero eh, siempre mentalizándonos, ¿no? Uh -huh. O sea, no me puedo hacer el baño si, bueno, si voy con toda esa mala vida, si, bueno, voy a probar, a ver si, si qué pasa, si qué es lo que no, es no, quiero. si ir lo vamos a hacer, a no, no, no, lo hacemos no. con energía positiva. Claro, sí, si lo vamos a hacer, hagamos bien las cosas, si ¿sí? hagamos bien los deberes. Bien. Y, y, bueno, también decirle a los, a los oyentes que me encanta, me encanta recibir mensajitos. Mira, recién hay un oyente eh, que se de... engancha, mira, recién hay una, una oyente que se engancha que dice Carlitos, ¿le podés preguntar en, en la cantidad de agua y cuántos clavos de olor para el agua? Dice, pregunta. Eh, bueno, para el 200 mililitros más o menos de, sí. de agua y dos o tres clavos de olor. Dos o sí, tres clavos de olor para, para 200 mililitros nada más tampoco claro sería como calculemos una taza, una taza ¿sí? claro, Porque una taza tiene 250 taza. claro exactamente, bueno uh -huh. una taza y tres clavos de olor, yo viste algunas recetas <risa> algunas cosas sí, doscientos cincuenta centímetros o sea mililitros tiene una taza para que se den cuenta usted con una taza ponemos tres clavos de, de olor, sí sí Perfecto sí. y si puedo si, si lo hago para el cabello también lo hago en, en la bueno ahí sí ya ah, cuando sí. no voy a consumirlo sí. o sea internamente sí le puedo poner más pero si es para consumirlo, o sea, para tomarlo o algo, no puedo poner más de tres sí. clavos de olor. Si claro es para sí. el cabello, si es para, para los, la piel. los baños, sí. claro, o si es para la limpieza de la casa, bueno, ahí sí, sí okay. puedo poner más cantidad, eh, incluso ver que tenga bien todo ese color, el perfume, todo, para que... Para el eh, consumo, para el consumidor es clavo de clavos de olor, hasta 250 mililitros por día. Sí, sí. Más de eso. Y bueno, no? y también masticar. Masticar, ah, masticar, es masticar dijiste Puedo, eh, si no pongo eh, lo, no tomo el té, lo puedo consumir así, masticando Sí lo puedo tragar, sí si sí, sí, se rompe bien el clavito, lo lo puedo tragar okay. Pero si no, lo puedo masticar y sale todo exactamente igual O sea, eh, las mismas propiedades Ok, perfecto Siempre. A eh, tener en cuenta, embarazadas, no Niños no, y lactantes, tampoco Hay muchos oyentes ¿Eh? que recién se van han enganchado En ¿de qué están hablando? Que, lo, que llegué tarde, uh... Todas esas informaciones pueden estar en contacto con vos, la gente. Sí, sí. Eh, me buscan en el Facebook como Buenas Energías con Marta Mamaní, la página. Pongan me gusta y me encanta, y me encanta recibir esos comentarios, mensajes. Y bueno, eh, me paso esta vez el a número ver. de teléfono porque me lo estuvieron pidiendo. Y el tuyo. Pero... Ah, sí. 0381. Bueno. 381 5 22 77 66 porque me estuvieron diciendo que no me daban su número, ¿por qué no el contacto? 381 5 22 77 66 perfecto nos llamen después de las también 12 También en che. Instagram sí. Ah, sí y En Instagram también me pueden encontrar como Marta Mamaní 13 Bien. Así que estoy en todas las redes sociales para que me ubiquen Me contacten Y me encanta escuchar estos mensajes ahí en la radio Que dicen, bueno, yo estuve escuchando, dice esto, me dio resultado uh -huh. eh, Quiero saber sobre otra cosa y así Esos acá, acá, me llega me un mensaje, acá llega un mensaje Yo hice lo de, Cla de Claudio Dolor Pero todavía está mi novio, sí. no se va a mi novio ¿Cómo hago para, para sacar a mi novio encima? Un beso grande y los escucho ah. siempre. Aguante Marta Mamani, dice. Muchas gracias, muchas gracias. Saben que toda la audiencia está en mi corazón, los quiero mucho a todos. Porque, como dije siempre, hay mucha gente que por ahí llama y todo eso, pero hay muchos que están ahí escuchando y sí, no se animan de llamar o no tienen la posibilidad quizás. Bueno, a ellos también vaya eh, un abrazo para todos, para todos, porque todos son parte de la radio, como lo somos nosotros también para ellos, somos su compañía diaria y estamos... Acá para ellos, solamente Bien. para ellos, para que adquieran, bueno, nos escuchen, tengan nuestra compañía y si podemos eh, dejar algo en esta vida, mucho mejor. Marta, para eso estamos en este mundo. Qué sí, sí. Marta, te mandamos un beso grande y como siempre, gracias por estar. Muchas gracias. Que tengan una excelente una excelente tarde para todos.